Doy mis pasos al interior y tomo asiento Paseo mi mano por el lino fino del mantel A paso lento Alguien se acerca y despliega ante mí Un libro abierto, una lista de gastropoesía Que hizo bullir mi saliva en algarabía me disolvió, oí un rugido en mi estómago, alcé mi busto y le dije al Señor: Quiero un poquito de todo, quiero probarlo absolutamente. En mi boca ese pez de roca En crujiente textura Con una tempura y en el plato Tres gotitas De reducción de fumet, lima Y angostura ah, qué rico es comer, ¿verdad? Saciar el placer De deleitar los cinco sentidos Y no ocupar el cuerpo En otra cosa que hacer Oiga usted, mi hierba en acá maride esto bien Haga exaltar este De casi una jornada laboral Lo más parecido a una bacanal Sin que me tuviera que desnudar Aún recuerdo aquel aroma ese néctar de aceite del Amazonas con caviar goloso de ajonjolí y un pizquito de ginebra manacorí aquella tostada untada de olivada y brandada verjurada con confeti de escamas de esa marroquera liofilizada quiero un poquito de todo quiero probarlo absolutamente todo dame un poquito de Llegó con ese trío de chocolate en fusión Con crema dulce de aguacate Polvo seco de parchita pica pica Y regado con un vino Aquello era oh, un elixir divino Lichi flambeado. Piña a la parrilla con toque de ahumado Carabinero a la brasa Con guisantes perla en sopa de calabaza Caviar de agua de melón Y espumoso de limón Tortilla de camarones Con alioli de oro en forma de macarro. Oh, oh, oh, oh, oh. Quiero un poquito de todo Quiero probarlo absolutamente todo Dame un poquito de eso Y otro poquito de aquello Pero llegó el momento En que el hambre No era el argumento Ante ese festín de babet De gargantúa y pantagruel Y un vicio encendido ah, Hizo alzar mi mano para hacer otro bebido. Quiero un poquito de todo. Quiero probarlo absolutamente todo. Dame un poquito de eso, y otro poquito de aquello. Quiero un poquito de todo. Quiero probarlo absolutamente.